En este video vamos a ver cómo podemos descargar el VirtualBox y luego poder instalar Vagrant. Para que Vagrant funcione necesitamos tener VirtualBox instalado en nuestra PC. Para ello nos dirigimos a lo que es VirtualBox.org y lo que es la zona de descargas. Podemos ver aquí que podemos elegir en nuestro sistema operativo, en este caso yo tengo Ubuntu vamos a seleccionar el link de descarga y vamos a guardar el archivo ahora procedemos a ir a backgroundapp.com. en la zona de descargas hacemos lo mismo buscamos nuestro sistema operativo en este caso linux 32 bit y guardamos el archivo una vez que tenemos tanto background como virtualbox vamos a proceder a instalarlo con hacer Doble clic, lo primero que vamos a hacer es instalar el VirtualBox, se nos abrirá el centro de software de Ubuntu, y aquí lo único que hacemos es presionar el botón instalar, en un momento me pedirá lo que es la contraseña de usuario root, introducimos la contraseña, Así continúa la instalación de lo que es el VirtualBox. Una vez finalizada la instalación del VirtualBox, vamos a instalar vagrant, haciendo doble clic y nuevamente en el centro de software de Ubuntu presionamos en instalar. Finalizada la instalación de vagrant, vamos a abrir la terminal. Y en la terminal vamos a escribir vagran-medio-b-corta -B". y vemos que efectivamente ya tenemos vagran instalado.